A todo el mundo le gusta viajar, descubrir sitios únicos y contarlo. El problema surge cuando estos sitios paradisíacos se convierten en el cuarto círculo del infierno de Dante. El turismo sostiene uno de cada cuatro nuevos empleos en el mundo. En Donosti ya alcanza el 14% del producto Interior bruto local. ¿Podemos renunciar a esto? No hace mucho, Donostia era una ciudad atractiva. ...pero, sobre todo, única. Y gracias al clima, muy discreta. Pero en poco tiempo, esa discreción pasó a ser un secreto a voces. Y del queremos más, hemos pasado al estamos empachados. En nuestra ciudad, en solo siete años, el precio de la vivienda ha subido un 43%, y el alquiler... En un 41. La apuesta desmedida por reemplazar viviendas por hoteles contribuye a que los alquileres y precios de compra suban aún más. ¿Nuestra economía ha mejorado gracias al turismo? No. Se va a carestia de la Es bacarri que el Chevis y Serena, y si el Erika Mega ultra caro. La mayoría de mis compañeros que, trabajan, que trabajamos juntos viven alrededor o fuera de Donosti, porque no te puedes permitir trabajar, o sea, trabajar y vivir en el mismo pueblo. Esa es la realidad. Estamos siendo expulsados de nuestra ciudad. ¿Y qué es una ciudad sin sus habitantes? Parece que los extraños somos nosotros, los de aquí. Creo que ha llegado a un punto en el que se está perdiendo un poco pues, la esencia de Donosti. ¿Tienes miedo que acabemos como Venecia? ¡Oh, si ya estamos igual. En estas ciudades ya están poniendo límites, como por ejemplo decir basta a los cruceros. La sostenibilidad, en este caso, no es suficiente. La solución pasa por echar el freno, escuchar a la ciudadanía y anteponer sus necesidades a la hora de tomar decisiones. Garantzitxo da eh, Donostia agotea polita, apaintza, mañan adibidez, e badaude, e, ba, badaude, badaude, badaude, badaude, badaude, garein egiten Donostarekin ba kale egoeran, eta diru y torri horiek, beherabildiko balira, pues, ater betxetarako. Menos hoteles y en proporción a, la, a lo que Donosti pueda acaparar. ¿Empeste hotel hain dituea? ¿Esa egizu? A ver, ese etortzeko. Bye, bye, bye. Al turismo hay que gobernarlo. Tenemos que preguntar a las vecinas qué turismo queremos. Bloquear la construcción de más hoteles. Grabar a las grandes empresas turísticas. Reinvertir ese dinero en premiar a los negocios de toda la vida en lugar de expulsarlos. Hacer el transporte público permanentemente gratuito para la población local. Y también generar cooperativas que enriquezcan y diversifiquen nuestro ecosistema. Cooperar con nuestras vecinas más cercanas en lugar de competir. Este es el momento más importante de la historia futura de Donosti.